Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con BCC Founders de Latinoamérica, las personas que están cambiando el mundo a través de la tecnología. Estoy muy contento en esta ocasión de platicar con Ignacio Macías, es el CEO and Founder de wingwood House. Eh, les platico acerca de la compañía primero. wingwood House es un hotel boutique descentralizado impulsado por tecnología en Latinoamérica. Nacieron en Perú, luego fueron a Bogotá. Están llegando a México y sus planes son muy, muy ambiciosos y de eso vamos a hablar. También tengo que hablar de Ignacio, de mi invitado. Tiene estudios en, en Cornell, de negocios. Es jugador de polos, esto me voló la cabeza. Ha representado a su país varias veces en diferentes mundiales. Está ranqueado, aparte, o sea, que juega bastante bien el deporte y está con nosotros. Ignacio, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por, por la invitación. Feliz de estar por acá con, contigo. Inventado. Encantado. Oye, ¿lo dije bien de tu compañía? O sea, sí. Encontré descripciones muy breves. Ayúdame a conceptualizarlo. Perfecto, perfecto. No, me parece que lo hiciste, lo describiste muy bien. Eh, bueno, Winwood House, para entrar un poco más en detalle, es una, una red de departamentos y casas sueltos en, en las mejores zonas de, de ciudades de Latinoamérica. Entonces, lo que logramos, lo que queremos solucionar y el, el gap es un poco entre Airbnbs normales y hoteles tradicionales. ¿no? Entonces, el, los departamentos de Airbnb manejados por hosts eh, más amateur, que los tienen sueltos normalmente con, con los muebles que les quedan, eh, que les sobran de otro departamento, de la abuela, etcétera, eh, lo manejan de una manera un poco más amateur y no, no ofrecen los servicios y la calidad garantizada que te ofrece un hotel tradicional pero por el otro lado un hotel el, los viajeros modernos ven al hotel tradicional como una opción anticuada y bastante cara para lo que ofrecen entonces nosotros nos metemos en ese en ese gap justo en el medio y, y la idea es crear esta marca regional eh, lo más rápido posible que es a, a lo que apuntamos pero dime una cosa qué significa realmente entrar en un país es cuando ya tienes oficina ya tienes equipo ya tienes clientes qué es efectivamente estar en un país nuevo yo o sea personalmente creo que una vez que que estás es cuando ya tienes una operación, cuando nosotros okay. ya recibimos a los primeros, primeros huéspedes y ya la, tienes la, la máquina un poco rodando. ¿no? Eh, pero sí, es verdad que, que el ecosistema de startups en, en Perú viene bastante... Yo creo que viene un paso atrás que muchos otros países de, de Latinoamérica, pero eh, con muchísimo potencial. Así que feliz de... Si puedo ayudar a, a poner a Perú en el mapa y, y hacer intros con, con VCs, con otros founders. Eh, Feliz de hacerlo, ¿no? Porque al final hay, hay mucho potencial y todavía está eh, mucho por explorar y, y por desarrollar. Cuéntame una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo te llega la transformación cultural? Tú y yo somos latinos y Latinoamérica se mueve de una manera y así se ha movido por cientos de años. Pero de pronto, y te voy a contar mi experiencia, yo estuve en Silicon Valley, Silicon Valley me cambió el chip, me tronó la cabeza y cuando he vuelto a México he vuelto siendo otro, o, otro hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde encontraste eso que te voló la cabeza y dijiste, este es mi camino? ¿Por qué? Y, y permítame más eh, puntualizar, porque tú, egresado de Cornell, pues podrías estar en cualquier compañía, ¿sabes? En cualquier transnacional trabajando. Y no, estás eh, metiéndole todas las ganas, sacándote el aire y sudando, sudando bastante con tu startup. Sí, sí, sí. No, total. A ver, te cuento un poco eh, sobre mí y un poco mi background para... Para llegar a responder esa pregunta, yo, eh, bueno, nací y crecí en, en Lima, en Perú, eh, toda mi etapa del, del colegio y, y yo creo que algo que me marcó mucho es que vengo de una familia bastante entrepreneurial, o sea, de muy chico, o sea, mis, de diferentes lados, o sea, tengo eh, mi tío abuelo, es una figura muy importante en, en, en mi vida y es este, innovador en, bueno, ahora ha logrado romper récords de, de producción agrícola en el medio del desierto, en Perú. Eh, tienes, bueno, mi lado de, de la familia de mi papá y mis abuelos, que son, están metidos en el negocio hotelero hace más de 25 años, con hoteles boutique de lujo. Eh, mi mamá por lado de audiología y medicina. Entonces, tengo hasta, he tenido siempre bastantes referentes de, de independencia y de crear cosas nuevas. Mi, mi abuelo siempre decía que que bueno, si tienes, si tienes el, el beneficio y la suerte de tener una buena educación en Latinoamérica, decía que tienes la responsabilidad de crear puestos de trabajo y no ocupar uno. Entonces crecí bastante con, con esa mentalidad, eh, pero sí, a los 18 años me fui a Estados Unidos, a Cornell, y, y me encantó. La universidad es, es espectacular, está en el medio de la nada, y, y, o sea, yo, yo no quería ir a a Estados Unidos y parar con el mismo grupo de peruanos o de latinos era así. Ya me estoy yendo para allá, me meto de, de verdad y, y fue increíble. O sea, cuatro años conociendo a gente de, de todo el mundo, de diferentes backgrounds. Pero lo que más me sorprendió, y, y creo que fue el momento que dices tú que tuviste en Silicon Valley, era la ambición y, y de, de la gente, de, o sea, la competencia interna que había. O sea, todo el mundo quería ser el próximo CEO de Google. De, o sea, la, la, cuando hablaban de, de metas y de aspiraciones, eran... Todo el mundo pensando súper grande y creo que sí, eh, sí, en Latinoamérica venimos también de una cultura un poco más conservadora. O sea, la gente por lo menos no lo vocaliza tanto eh, y eso me encantó. Y bueno, dije, bueno, ya, si estamos acá, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces creo que ese fue un poco el, el momento. Eh, y bueno, puedo, sí estuve en el mundo corporativo. Después de, okay. de Cornell estuve dos años en McKinsey, eh, basado en, en la oficina de Lima, pero... O sea, siempre me ha encantado Hospitality, Hotelería. Yo no me quería enfocar y decir cómo me quiero meter en esto. Quería probar un poco de todo y fue lo que me dio McKinsey. Estuve, trabajé en cinco industrias diferentes, en, en seis países ah. en los años. Entonces, un poco de todo eh, y, y ahí conocí a Alejandro Garay, uno de los co-founders. Y, y a través de él conocí al a bueno, Juan, su hermano gemelo, y Gregorio, que es, es italiano. Entonces, me encantó. O sea, todos ellos estaban basados en Lima. Pero de backgrounds, dos españoles, un italiano y un peruano. Así que un, un equipo bastante <risa> internacional. Oye, Ignacio, ¿encuentras algún cruce interesante entre el practicar un deporte como este? Un deporte siempre va a ser disciplina. Tú tienes que disciplinar, tienes que enfocar, tienes que creer mucho en ti. Cuando es en equipo, tienes que creer en el equipo. ¿Encuentras algún cruce entre lo que sucede en el mundo de las startups y de ser founder eh, y lo que sucede en el polo? ¿Hay algo que...? te haya regalado el deporte y que te lo hayas traído, digamos, ahora a tu compañía? No, totalmente. Yo creo que, que mucho. Y por un lado, el polo creo que también me ha ayudado a... O sea, cualquier deporte de alta competencia eh, te ayuda bastante, te forma bastante como persona. O sea, yo venía desde... El, fue mi primer torneo a los 7 años. Eh, wow. y, y el polo no es un deporte muy popular. Entonces no, hay, no es que hay categorías 7, 8 años. O sea, a los 10 años estaba jugando con señores de 40. Eh, y entonces creo que eso también ayuda bastante y, y me sa sacó un lado competitivo eh, de dentro que creo que también es muy, muy valioso en, en el mundo de, de negocios en general. Eh, pero lo más importante creo que es tratar con personas, saber manejar un equipo y, y poder resolver situaciones de alto estrés eh, con una mente fría. ¿no? O sea, el polo está, son ocho jugadores en la cancha, estás corriendo a... 50 kilómetros por hora a pegar una pelota, chocándote con otros caballos y tienes que mantener esta, una cabeza fría. Y bueno, los negocios. Ahora vamos a entrar a, a detalle de qué cosas <risas> hemos visto en estos dos años de, de operación, pero ya nada nos sorprende. Es increíble. Aprecio mucho esto que, que nos estás diciendo y regalando. y vámonos. So sobre el negocio. Eh, <risa> el plan de crecimiento. A ver, estabas en Lima hace, hace dos años, dos años y medio que arrancó todo esto, ¿no? Tiene muy poquito, y luego te fuiste a Bogotá y que estás acelerando muchísimo. Cuéntame el plan de crecimiento, sobre todo al cierre de este 2021. Ya estamos cerrando, o sea, cuéntame eso. Mira, nosotros estamos cumpliendo, o sea, dos años exactos, ahora en septiembre, sí. así que este, empezamos hace, hace poco. Pero, pero bueno, nosotros éramos bastante nuevos cuando nos arrancó y nos pegó la pandemia, entonces fue, fue un momento muy duros, de, de, la mentalidad igual creo que fue muy buena de todo el equipo era, eh, si sobrevimos esto, sobrevivimos lo que sea, entonces fue un poco ya, si nos hemos tirado a la piscina, de entrepreneurship, de sacar algo nuevo, metámosle a full y, y veremos qué pasa. Entonces, felizmente, pudimos pasar la pandemia muy bien, con muy buenos unit economics dentro de todo, ocupación bastante alta, eh, y ahora volando un poco hacia el crecimiento, ¿no? Eh, eh, a, a diferencia de otras startups, nosotros hemos sido cash flow positive desde el mes 2 de operación, entonces, eh, no hemos tenido esta presión de estar quemando mucho dinero y estar con la soga al cuello, entonces... Sí, hemos venido creciendo, pero hemos podido cerrar bien las rondas, escoger muy bien a nuestros, a los inversionistas y ahora bueno, tenemos más de 200 departamentos operando entre Lima y Bogotá y la idea es cerrar el año eh, con más de 350 y, y, y estar, o sea, por lo menos operando, bueno, estamos viendo para abrir México eh, y estamos también con un pie casi adentro en, en Chile y Panamá, entonces sí. se viene un crecimiento bastante, bastante fuerte. Andan con todo. Ah, entonces, dime una cosa, ¿no? Si ahorita tienen 200, 350, ¿de cuánto es tu equipo? ¿Cuántas personas son? Tu bueno, tenemos. Acabamos de llegar a los, a los 100 trabajadores wow. de, de, de los eh, Esto considerando mm -hmm. todo el equipo operativo, ¿no? Housekeeping, mantenimiento, diseñadores. Ahora te puedo contar un poco más del proceso, pero, pero un equipo grande. Eh, y, y sí, o sea, la, la idea es. Estamos cerrando, creo que vamos a cerrar el año eh, con por lo menos 150. Wow. Y esos 150 te tienen que dar el soporte para estos 350 departamentos que estás pensando administrar, ¿cierto? Sí. Es, sí, es así. Sí. Eh, igual estamos, o sea, tenemos un, creo que de, de los, los, todos los founders y el equipo y los country managers tenemos un, un mindset de si queremos growth hack y crecer lo más rápido posible y ser disruptivos, pero que el negocio funcione. O sea, tener unos unit economics y unos financials bastante estables y sólidos. Entonces, estamos contratando muy rápido, pero al, al, al ritmo de la operación, ¿no? Eh, que, que es lo, lo más difícil y, y lo que estamos logrando, demostrar que se puede crecer rápido y crecer disruptivamente, pero también con, con unos sólidos financials detrás. Y, y con números que, que hagan sentido, que no, no es tan común en el mundo de los startups. Vámonos a las rondas de inversión. No vas a poder crecer, seguramente, creo yo, en mi experiencia, lo que he visto, si no tienes, si no tienes capital, ¿cierto? ¿No? Cuéntame, ¿qué onda con las rondas? ¿En qué ronda estás? ¿Y, y, y qué has hecho con, el, con, ese, con ese recurso? ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros eh, cerramos una ronda de pre-seed, cuando empezamos, de, de 500k. Eh, okay. Y lo usamos para, para, bueno, montar el equipo, montar toda la estructura eh, corporativa y abrir como los primeros departamentos en Bogotá. Después hemos logrado seguir creciendo y ahorita acabamos de cerrar eh, la Seed Round. Hemos levantado oh. 1.5 millones eh, y sí, una muy buena valorización. Y esta plata la vamos a usar para terminar de consolidar el equipo en Colombia, abrir Medellín, Cartagena. Eh, consolidar el equipo en, en México y usarlo para tener ya un pie y arrancando la operación en, en Chile y Panamá y más que todo en, en bueno, consolidar un muy buen equipo de marketing y tech que estamos, estamos en eso eh, pero yo creo que un poco marketing y posicionamiento local ha sido lo que nos ha dejado, lo que nos ha permitido sobrevivir la pandemia con buenos números. O sea, ahorita tenemos 40% de, de las reservas son directas por nuestra página web que es un perfecto. porcentaje alto y, y la idea es poder repetir lo que hemos creado en Perú y Colombia con esta marca local, atractiva para los locales también, en, los, en toda la región. Entonces, a, a eso le apuntamos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás utilizando? ¿Dónde está tu equipo de tecnología? ¿Cuántos son tecnología? Perfecto, perfecto. El equipo de tecnología, que, que es algo que me da, me da gusto, okay. eh, nuestro, nuestros heads... Este, bueno, developers y todo el equipo está basado en Perú, eh, sí, sí. Que es algo que, que no se nos, nos pudiese porque, como decía, hablábamos de, de la escena de tech en Perú, todavía hay mucho por desarrollar, pero hay mucho talento y, y mucho por explotar. Entonces, sí, la verdad que, bueno, hemos, todo el customer journey es bastante, es, es la verdad que full tecnología, o sea, del, tenemos ahorita casi 2.000 reservas al mes. Y el 85% de ellos no interactúan en persona con, con nadie de nuestro equipo. Está todo digital. Entonces, eh, desde la página web, que obviamente está integrada con todas las otas, los canales digitales atrás, eh, desde el web app, que un cliente puede llegar, solicitar el taxi al aeropuerto, pedir un servicio de fill your fridge, en todo esto, limpieza adicionales, masajes, de todo. Entonces, tenemos la página web, tenemos el web app y, y tenemos muchas herramientas que nos ayudan internamente a dar un buen servicio a través de, bueno, integrando eh, todo el, el multi-calendar, integrando el inbox a través de diferentes eh, canales. Eh, y, y al final en lo que nos enfocamos es en ofrecer la, la mejor experiencia para, para nuestros clientes con la tecnología. Nuestro foco ahora es ¿Sí? hacer una nueva versión del app, que habíamos hecho una versión inicial. Eh, okay. La habíamos puesto un poco, la pusimos un poco en, de lado porque nuestros clientes preferían usar más el web app, que no tenían que descargarse la app e interactuar sí. por ahí. Pero igual nos parece importante tener una versión de la app eh, más potente. Entonces sí. vamos a estar enfocándonos en eso y en, estamos justo haciendo un rediseño de la página web y, y todo eso. Pero la verdad que muy felices con, con lo que tenemos por ahora. O sea, nos, nos ha venido funcionando y, y los clientes contentos, que es lo, lo más importante. Por supuesto. Y este número que me dices de 2.000 reservas al mes es, es bastante bueno, ¿no? Hay un crecimiento y si te estás manteniendo, bueno, ya, ya puedes, este, ¿sabes? Hacer como un pronóstico hacia el futuro. Eh, y te lo pregunto porque, mira, al final es interesante. También somos una startup y también tratamos de administrarnos muy bien con Monday y llevamos Notion, Slack como comunicación. Y, y es bien curioso, Ignacio, porque cuando me fui a Silicon Valley, yo pensé a lo mejor que iba a platicar con gente y con, y con especialistas que me iban a decir que traían Herramientas de Marte, de, de, de otro planeta. Y, y no, traen herramientas muy normales, muy comunes, pero las saben utilizar, las utilizan al máximo. Entonces, de pronto te das cuenta que eso también es lo que nos hace falta, eh, de tener esos ingenieros y tener ese equipo de tecnología que, que, más allá de querer echar código siempre, sepa conectar una cosa con la otra, sepa aprovechar lo que ya está en tecnología, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y creo que eso es, ha sido nuestro... El mismo finding que hemos tenido, eh, bueno, yo vi, vi lo mismo también en McKinsey eh, y creo que me ayudó previo a, a entrar a esto, que entras a organizaciones muy grandes, empresas, bueno, líderes en, en diferentes industrias, en, en diferentes países y que a veces todos buscamos esta herramienta que nos solucione todos los problemas. Pero que no, no, no existe al final, ¿no? O sea, puedes tener mejores herramientas que te facilitan. Eh, estamos, bueno, puedes probar Slack, puedes probar este Monday, puedes probar diferentes cosas. Pero lo más importante al final es esta comunicación y un equipo sólido, eh, una, una organización, una estructura organizacional buena y con una buena reunión. Meeting, carences, eh, que haya, no haya mucho hierarchy. O sea, al final es más cultura de equipo y cómo se relacionan que una, una herramienta de por sí, ¿no? Pero, pero sí, lo hemos visto en, en todos lados. Qué buenísimo, qué buenísimo. Vámonos ahora a temas de, de, de obstáculos, dificultades. Lima no es Bogotá. Bogotá no es la Ciudad de México y así nos podemos ir, ¿no? Y todos los países. Entonces, ¿qué, qué obstáculos muy marcados te has encontrado en, en los distintos países y, y cómo los estás superando, ¿no? Los obstáculos. Perfecto, perfecto. Bueno, el, el obstáculo principal eh, que tuvimos un poco en Lima, en Bogotá, eh, fueron las, las cuarentenas. O sea, Perú y Colombia tuvo cuarenta, las cuarentenas más estrictas del mundo. Eh, nosotros... Bueno, hay varias historias eh, chistosas y divertidas también. En un momento en, en Lima el equipo de housekeeping no podía ir a limpiar los departamentos. Y nosotros, lo, los cuatro co-founders, eh, nos tocó poner unos gorritos de limpieza, guantes, y, y porque vivíamos cerca de los departamentos y, y nos tocó ir a limpiar. Así que hemos vivido la experiencia completa. Pero algo, al final, to hemos entrado a Lima, Bogotá. Eh, yo también, bueno, por, por McKinsey, por El Polo, eh, he viajado, he estado casi, casi en todos los países de Latinoamérica. Eh, y es verdad que hay muchas similitudes culturalmente, pero también hay muchas diferencias. Y, y creo que dentro de todo hay gente que es, es bastante... O sea, son, son muy abiertos socialmente, pero cuando pasas al tema de negocios, sí, la, somos más escépticos. Entonces, sí ha sido clave tener buenos partners locales a través de country managers, de gente de operaciones, gente que ya tenía experiencia y, y tenía eh, contactos con proveedores. Entonces, este ha sido un finding que lo, lo aprendimos con Colombia muy rápido. Colombia lo abrimos bootstrapping Juan, uno de mis, eh, los co-founders, agarró una maleta y se fue a Colombia solo, sin conocer a nadie, a abrir y, y, y lo sacó. O sea, lo, lo sacó y abrió la operación, pero a partir de eso dijimos ya para los próximos países hay que entrar un poco más, un poco más preparados. Pero al final todo es un, es un proceso ¿no? de, de aprendizaje, pero yo diría, una barre esa es una barrera muy fuerte. Eh, pero, pero al final, dentro de todo, también yo creo que, que muchas barreras para abrir nuevos países también son psicológicas. O sea, nos, nos hacemos muchas ideas. Por ejemplo, lo hablaba con, con, mi, con mi abuelo, con mi papá, que han hecho turismo hace 25 años en Perú. Y están viendo ahora la oportunidad de, de abrir y salir. Es verdad que el turismo en Perú es muy bueno y no habían tenido un poco la necesidad, pero también hay muchas barreras mentales de sentir que no conoce a los proveedores, no conoce a la gente, no conoce al mercado. Pero al final, la demanda y, y un poco los consumer preferences son muy parecidos, especialmente en esta región. Entonces, yo creo que, que mucho también es de dar ese salto y tirarse a la piscina y, y bueno, obstáculos van a haber en todos lados, pero es cuestión de, de pasarlos ahí en el camino. Dime una cosa, Ignacio. Eh, seguro volteas a ver a la competencia y seguro volteas a ver a los demás. Y no te clavas, pero seguro los traes un poco como en el radar. ¿No? Cuéntame un poco, primero eso, si volteas o no a, a verlos y, segundo, ¿Por qué ustedes están mejor posicionados para resolver este problema? ¿Por qué ustedes? Perfecto. No, sí. La, la competencia la, la tenemos muy mapeada. Eh, al final, yo creo que todos nosotros o sea, estamos mejorando la experiencia, siendo, haciendo innovadores en, en distintos temas. Pero no es que estamos creando un concepto de cero. O sea, es algo que, que los clientes ya piden y ya existe. Eh, lo más importante creo que es que hay suficiente mercado para todos, o sea, sí. en, en, por ejemplo, en, en Lima y en Bogotá hay entre 10 y 15.000 departamentos activos en Airbnb. En Ciudad de México hay 20.000. Eh, nuestros competidores principales, ninguno tiene más de, de entre 300, 400 departamentos por ciudad en total. ¿no? Entonces, al final todavía hay mucho mercado por crecer y, y yo creo que por coexistir. Eh, es como decir que en, en el mercado de hoteles, que todos son lo mismo. ¿no? O sea, hay mucho posicionamiento de términos de precios, de cómo te posicionas, eh, hacia qué tipo de clientes, qué tipo de esta, duración de estadías. Entonces, tenemos mapeado competencia. Es más, tenemos una muy buena relación con, por ejemplo, unos, unos competidores en, en Brasil que se llaman Tabas, eh, que están, han levantado rondas, eh, están levantando su seriedad ahorita, eh, creciendo dentro de Brasil muy rápido mm. eh, y al final. Todos estamos un poco en lo mismo. Entonces, ve, sí le vemos bastante positivo el tema de hablar. Hablamos una vez al mes a discutir eh, positive, wow. o sea, learnings, positive outcomes, cómo estamos, estrategia. Y, y lo vemos, por ahora no hemos chocado directamente, pero ellos mismos nos han dicho, abran en Brasil, hay espacio para <risa> ustedes. Eh, o sea, nosotros somos bastante abiertos con la competencia en ese sentido. Eh, pero al final creo que hay, hay players... Bueno, Sondre fue nuestra, nuestra inspiración a nivel mundial. Uh -huh. eh, tienen una valorización de más de 2 billion. Entonces, ellos fueron un poco los que probaron que este mercado, este modelo funcionaba. En términos operativos, hay diferencias entre los modelos. Algunos pagan rentas fijas, otros variables, otros hacen el CAPEX, otros... O sea, uh -huh. interna, a, a la vista del cliente, somos todos muy parecidos, pero internamente tenemos diferencias que, operativas que, que nos diferencian bastante. Pero, pero sí, creo que ahorita Blueground, por ejemplo, acaba de levantar una ronda gigante. Con una valorización de 750 millones. Ellos se sí. enfocan en estadías de más de un mes. Entonces, como digo, hay, hay nichos y hay diferentes mercados cómo posicionarse y, y diferenciarse. ¿no? Que todavía el mercado yo lo, es muy nuevo eh, y hay mucho por, por desarrollar. Ventaja injusta, activo, habilidad que nadie más tiene y te hace diferente o difícil de alcanzar y copiar. ¿Cuál es tu ventaja injusta? Eh, bueno, ventaja injusta, yo creo que... <risa> que principalmente es eh, el equipo, o sea, desde, desde los co-founders iniciales. O sea, encontrar... Yo, yo fui un poco escéptico. Eh, empecé a... No renuncié a McKinsey. Me tomé dos semanas de vacaciones para conocer a los founders y empezar a trabajar. Y al tercer día dije, estos son. O sea, me, había, había, o sea para mí encontrar a alguien que tiene una visión parecida de negocio, una ambición similar, un nivel, una visión global, eh, es bien difícil encontrar founders con esta visión tan alineada y creo que, bueno, entre todos le, le pegamos al, al jackpot. Entonces, ese, esa visión interna y, y ese, o sea, al final somos muy ambiciosos, la tenemos muy clara y tenemos un foco en hospitality que creo que nos diferencia también. Porque somos tech-enabled, hay una parte de tech muy, muy grande y disruptiva, pero al final lo que estamos ofreciendo es una experiencia de hospitality al cliente. Eh, y a través de, bueno, la familia de Gregorio, uno de mis socios, también ha tenido varios hoteles en Europa, en Marruecos. Mi familia eh, a través de, bueno, son eh, he vivido y crecido con, con hotelería. Lo tenemos en, en Las Venas, este, eh, a través de hoteles de otro segmento, no hoteles boutique de 10, 15, 30 cuartos. Pero creo que eso es también lo que nos diferencia porque tenemos esa parte de hospitality y servicio en el ADN, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, como te digo, al final es, es el equipo, es cultura, es el, qué tan flexible eres a, a cambios, a, a obstáculos en el camino, eh, lo que hace que, que te puedas diferenciar y, y sobresalir, pero, pero bueno, Gracias. ahí hacia eso vamos. Oye, eh, yo también tengo cuatro, bueno, tres, y yo somos el, los cuatro que, que fundamos interesante. Entonces, es un chico ecuatoriano. Una chica mexicana, una chica americana, pero con raíces jamaquinas y, y, y rusas. Entonces, de pronto también reunirnos y discutirlo y todo, pues visiones súper distintas. Bueno, súper internacional también. También, también. también exacto. Sí, o sea, resolvemos los problemas de manera súper diferente todos, exacto. pero ahí está la riqueza. Cuéntame tú, eh, ¿cuál es la relación con tus co-founders? ¿Me, me, me, me comentabas que alguno de los conociste en McKinsey, ¿es así? A uno, y, a Alejandro lo conocí en McKinsey. Cu eh, cuéntame. Eh, bueno, en McKinsey eh, es chistoso, nos conocimos en era su primer proyecto y estábamos a una min, en una mina a 4000 metros de altura, eh, Alejandro es español y no, no sé, era ter, con laptop abierta, oxígeno terminando el, la presentación para el día siguiente y a, así fue así fue que nos conocimos eh, pero bueno, nos llevamos muy bien lo que teníamos en común era que a los dos nos había encantado McKinsey era como una forma de de aprender, de agarrar exposure, experiencia diferentes industrias, diferentes países. Pero la teníamos clara que no queríamos como quedarnos en el, en el corporate ladder hacia adelante. Entonces, siempre nos juntábamos a discutir como modelos de negocio, cosas que venían funcionando en el mundo. Y fue a través de... Alejandro fue el que me presentó el, el concepto, la idea de Winwood House, eh, porque su hermano gemelo, se llama Juan, él trabajó, estaba muy metido en el mundo de, de Venture Capital. Trabajó en GFC en Europa eh, por, por varios años. Ayudó a, a lanzar un Venture Capital con Alejandro Ponce en Perú, que bueno, fueron los primeros inversionistas de, de Winwood de ellos también. Eh, entonces, él vio que este modelo de negocio funcionaba y no había nadie que lo había hecho a gran escala y consolidado en, en Latinoamérica. Entonces, me, me dijeron un poco, sé que estás interesado, eh, te gusta la parte de... o sea, te encanta hospitality, vamos para adelante. Y ellos trajeron al cuarto miembro, que es Gregorio, que es italiano, eh, que él traía la experiencia más de real estate y de diseño. Eh, mm. Entonces, era como la pata que, que nos faltaba. Alejandro se enfoca más, es el CFO, de todo el okay. tema financiero, administrativo. Juan, eh, bueno, por GFC y eso, eh, le encanta las operaciones y tech. Entonces, él ha estado actuando como medio CTO y. Como te conté, tirándose de cabeza a Colombia a abrirlo de cero sin, sin conocer a nadie. Y Gregorio y yo hemos estado liderando un poco más la parte de apartment setup, de diseño, de imagen de marca, de customer experience, de amenities eh, y viendo eso. Entonces creo que en el día a día, como, como sabrás, en un startup todo el mundo, todos hacen de todo. Pero esa sí. es un poco la, la dinámica y nos llevamos muy bien. O sea, al final estamos ahorita un poco dispersos entre los diferentes países, pero, pero hay mucha confianza que cualquiera de nosotros puede ir a abrir un país nuevo y sabemos que, que entiende el global picture y entiende la, la visión de Winwood y hacia dónde queremos llegar. Y ahora, otro tipo de relaciones con tus bicis con tus inversionistas, ¿qué visten ellos? No, no es que vieron ellos en ti. No, no, no. ¿Tú qué viste en ellos para decir, vengase, pues, eh, el dinero es un commodity, dijeran todos los que van a YC. ¿Eh? Pues... <risa> no, <risa> sí es, es todo un proceso. Eh, felizmente ahí me ayudó mucho que Juan, habiendo estado en el otro lado, habiendo estado en, en el lado de los bicis, mm. eh, se las había todas, por así decirlo. ¿no? Entonces, <risa> en, en esas negociaciones, eh, la verdad que ayudó mucho en el proceso. Eh, bueno, no. Pero de, de, de los VCs al final, creo que llegas a un punto en que todos tienen buenos connections, todos tienen un buen network. Al final, es todo un, es, es todo un tema de clic, eh, de, de equipo y de business model. O sea, hay gente que se enamora con el modelo de negocio de arranque. Eh, y que, pero al final, el, el último cheque es la... ¿cómo, ¿Cómo nos sentimos nosotros con, con ellos? Al final son personas que están apostando en nosotros, que vamos a tener un ida y vuelta en el negocio y en las buenas y en las malas. Así que creo que siempre fuimos bastante cuidadosos de asegurar que conocíamos bien a estos inversionistas, que no solo han sido VCs, también hemos, hemos decidido aceptar Inversionistas estratégicos eh, de fondos de real estate eh, en Latinoamérica que nos ayudan a expandir rápidamente. Eh, un family office muy grande que está metido en el mundo de fashion y, y cosmetics, que, que le encanta y siempre está. O sea, tener un aliado así eh, con cara a, a, a lo que quiere el cliente y el customer journey es, es muy valiosa. Eh, y el fondo de real estate mexicano que, que bueno, nos, nos ha ayudado mucho. Pero al final de todo, es, es ese clic con las personas, ¿no? Eh, es, es, yo diría que paso más tiempo con, con mis business partners que, que con amigos, familia, mi novia, con todos. Así que hay que asegurar, hay que bien. Perfecto. Hablas con ellos muy seguido. Por ejemplo, y, y no solamente con ellos, sino también los que tú traes en la cabeza, los KPIs más destacados de la compañía, los que, no, o sea, los que siempre te rondan la cabeza. ¿Qué KPI siempre estás viendo, Ignacio? Bueno, eh, lo, felizmente te hemos armado un dashboard. Eh, muy, muy bueno y lo estamos, lo realizamos okay. a diario. Pero lo más importante son, bueno, eh, número de departamentos para ver el crecimiento y cómo viene el pipeline en, en cada ciudad. Eh, ocupación y, y ADR, que es el precio por noche. ¿no? Que al final esos dos combinados es el RevPAR que es el Revenue Per Available Room. Pero esto lo venimos monitoreando siempre. Eh, tenemos un equipo muy bueno de, de, de Analytics y de, de Revenue Management. Hemos logrado, o sea, hemos estado en el sweet spot de ocupación todo este año, entre 75% y 85% de ocupación, con altos y bajos, con cuarentenas y todo. Entonces, nos hemos podido mantener, pero yo diría que, que con, hay varios indicadores más, pero esos de ahí son los, los más claves. ¿no? ¿Cómo te reinventas también? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo sueltas todo? Eh, la cosa es que no te vuelvas loco, ¿no? que te vaya muy bien, pero que sigas cuerdo. Entonces, cuéntame un poco eso. Pues. No, todo, todo al final es un balance. Eh, a mí me encanta viajar y okay. siempre estoy viajando, entonces eh, yo creo que no, no lo veo como un problema ir, me voy un mes a, a Colombia, eh, mm. estoy viendo eh, otras opciones para abrir mercados nuevos, me voy dos semanas por acá, dos semanas por allá. Entonces, eso en verdad ma, me ayuda a relajarme y, y soltar. El, el deporte es clave. Eh, okay. Bueno, el Polo, ahora, por ejemplo, hago un poco mi, mi schedule de, de viajes para asegurar que que puedo jugar los torneos importantes. Sé que no voy a poder jugar la, la temporada completa de polo, pero, es, eh, pero me enfoco en lo importante. Este año he jugado polo en Costa Rica, en Ecuador, wow. en Guatemala. Eh, me han invitado a jugar ahora en, en México. Entonces es mucho mantener ese balance y, y con, con surf también. Entonces tengo polo, que es el lado competitivo de, okay. del deporte y cuando quiero desconectarme y... Y soltar un poco, me algún, algún viajecito de, de surf. Qué maravilla. Qué maravilla. Te felicito, de verdad, y felicítame a tu equipo que lo están haciendo increíble. Eh, con, con este análisis y esta visión que tienes de Latinoamérica y con esto que estamos hablando de que está explotando y que vienen empresas y que viene mucho capital. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas eh, de Latinoamérica, de este boom que está teniendo? ¿Qué, ¿Qué le dices a los que emprenden, a los que todavía no están ahí, a los que están batallando mucho? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto? No, la verdad que me parece increíble. Eh, yo creo que es mucho, o sea, cuando más lo, lo aprecias, nosotros dentro de todo estamos en el mundo del de entrepreneurship hace relativamente poco, pero hay gente que la ha venido batallando muchos, muchos años, VC's, consiguiendo plata por acá y creo que estamos viendo un boom increíble y hay mucha oportunidad. Eh, yo no me arrepiento de, de nada y, y cada vez que hablo con, con gente que está en, decidiendo si se... Se tira a la piscina y, y empieza un negocio o no. Yo digo que, siempre les digo que para adelante, en el peor de los casos, ¿qué es lo que pasa? No, no sale, pero bueno, aprendiste mucho en el camino y, y creo que al final los aprendizajes que puedes tener manejando tu propia empresa, tu, tu, tu propio equipo, en los van a haber momentos duros. No todo va a ser eh, felicidad, pero, pero son, o sea, incomparables. Así que, que esa sería un poco mi, mi recomendación. Muchísimas gracias Ignacio, disfrutado mucho esta conversación. Y te digo, vamos a, a volver a platicar pronto. A, a, luego me, me echas, pero a todos tus founders, que ahí vamos a hacer... De todas maneras, de todas maneras. Sí. Que... <ríe> <ríe> mando un abrazo, querido. Mucho éxito. Y pues nada, estamos en contacto, ¿te parece? Un abrazo. ¿eh? Un gusto hablar contigo también. A Bye. los amigos de Interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.